estar contigo de nuevo porque tú eres la mujer que bota fuego I love it girl que si sí, ya tienes novio Hola mis amores en el video de hoy os voy a estar enseñando en español cómo hago mi rutina de maquillaje día a día Bye. Bueno, chicas, muchas personas en mi Instagram me dicen Alexa, tú nada más sabes en inglés, ¿cuándo vas a hacer algo en español? O nada más estás hablando en portugués ahora, entonces quise hacer este video Porque sí tengo muchas personas, especialmente de República Dominicana que me siguen en Instagram, enseñándoles cómo hago mi maquillaje día a día, eh, una rutina de maquillaje súper fácil, súper rápida, con productos fáciles de encontrar aquí en Estados Unidos y también fuera de aquí de Estados Unidos. Y también voy a estar respondiendo preguntas. Y les dije en mi Instagram que me mandaran sus preguntas que, que querían que yo respondiera en este video. Entonces voy a estar respondiendo esas preguntas aquí. Espero que les guste y ¡vamos al video! Voy a hidratar la piel antes de maquillarme Uso primero estos dos productos que son unos serum Serum? No sé cómo se dice en español Y esta es la parte más, más, más importante de todo el proceso de maquillarme Y también cuando estoy preparando mi piel para comenzarme a maquillar Siempre uso esta crema que es una crema hidratante se puede usar en el día como en la noche pero yo mezclé esta crema con mi protector solar de Neutrogena bueno, como les había dicho al principio del video puse una cajita en Instagram para responder preguntas en español porque siento como que cuando grabo en español si estoy grabando un video de maquillaje no tengo así como que muchos temas para aviar y no quería que el video solamente fuera de maquillaje ya que esta es mi rutina de día a día de cómo me maquillo para vamos a decir voy a salir para algún lugar donde no tengo que usar un maquillaje muy elegante o no sé ir a la tienda ir al trabajo también y yo digo siempre que el maquillaje depende de la necesidad que tú tienes cada quien le gusta usar un estilo de maquillaje diferente entonces para mí el maquillaje es más como arte, como diversión Antes de comenzar voy a mojar mi beauty blender, mi esponja <risa> Ah, no sé cómo se dice Voy a mojarla porque me gusta usarla mojada Absorbe más ya base y ayuda a que la base se vea mejor en la cara Voy a usar estas dos bases La primera es ya de mi Dani Es una base muy muy buena que que da una cobertura casi full, vamos a decir, cubre muy bien y todos los productos que estoy usando o casi todos los productos que estoy usando yo puedes encontrar en farmacias, aquí en Estados Unidos, Walgreens, Walmart, por, por ejemplo algunos también he conseguido en Ulta bueno, creo que esta es una buena pregunta para comenzar que es preguntándome cuántos años tengo bueno, yo tengo 22 años, <ríe> aunque no parezco siempre me dicen que parezco de... De 15, 14, hasta me han dicho que parezco de 10 años. Naciste en RD, ¿a qué edad te mudaste a los Estados Unidos? Sí, nací en RD, en República Dominicana. Eh, me mudé a Estados Unidos a los 10, 11 años. O so, sea, ya tengo bastante tiempo aquí en Estados Unidos. Básicamente, para mí, yo me crié aquí en Estados Unidos porque, no sé, la cultura que más llevo es la cultura americana o que también llevo la cultura dominicana que claro ahora está no olvido mis raíces y usualmente eh, antes de poner la base en mi cara uso estos dos primer que están aquí que ayudan mucho con mantener el maquillaje eh, ayudan también con la descol des descoloración de la piel o sea para que eh, la base se vea más even pero se me olvidó <risas> ponerlos antes pero no importa, no pasa nada, voy a mezclarlos con mi base. Y para cubrir mi cara con la base, uso esta brocha de uh, Creme Shop, que es así como esta. Y voy haciendo así en toda mi cara. Después de haber mojado mi Beauty Blender, comienzo a unificar la base en mi piel. I don't know, but I hope that's the right one. Esta pregunta es buena. Me, me preguntan aquí si tam, también haces bizcochos al igual que tu mami. Para los que no saben, mi mamá tiene un canal de YouTube donde enseña repostería. Y muchas de ustedes que me siguen también ya siguen a ella. Entonces me están preguntando esto. No, yo no sé hacer bizcochos <risa> como mi mamá se en su canal Becky's Cakes pero no yo no sé hacer bizcochos no sé hacer nada de repostería lamentablemente nunca he tomado el tiempo de aprender Bueno ya aquí como pueden ver unifiqué mi base con eh, la esponja esta pregunta me hicieron mucho me hicieron muchas preguntas alrededor de este tema es cómo aprendí cómo aprendiste a hablar portugués cómo aprendí a hablar portugués bueno yo avio eh, español e inglés y a que me siguen que ven mis historias en Instagram saben que también hablan portugués en realidad estoy aprendiendo a hablar portugués todavía no es que yo hablo así muy flu fluente pero estoy aprendiendo usando Duolingo eh, he hecho amistades también especialmente en las redes sociales que hablan portugués que son de Brasil por ejemplo también tengo amistades aquí en Florida que son habían eh, portugués, que son brasileños y eso me ha ayudado mucho porque cada vez que tengo una pregunta o algo le puedo preguntar a ellos bueno, en esta pregunta me, me preguntan que si escucho dembow <risa> y yo escucho música dominicana eh, no todas me gustan, claro está pero si sí escucho muchas como escucho mucho a Elipha por ejemplo tienen muchas canciones pegadas en el momento eh, escucho a Kiko y Crazy entonces aquí comienzo a hacer mis cejas, cejas. How do you say? It? Let's see. ¿Cuál es la palabra correcta? Cejas o cejas? Yo correcto es cejas. Entonces bueno. <risas> Pero últimamente me está gustando mucho hacer mis cejas con un lápiz. Eh, antes nunca hacía mis cejas con lápiz eh, pero ahora me está gustando mucho y en realidad vi un video en el cual recomendaron este que es súper barato o sea creo que costó como 2 3 dólares de LA Colors y yo compré para probarlo porque estaba súper barato y me está gustando mucho mucho mucho es mucho más fácil y rápido de hacer ya con este producto bueno otra pregunta que me hacen es que ¿por qué ya no tengo el cabello rizado <risas> muchas personas me preguntan eso siempre a diario en realidad eh, no es nada en específico a mí me gusta cambiar de estilo de cabello ya todo el mundo de mi familia, mis amistades Ya dejaron como que siempre estar preguntándome Ay, ¿por qué te vas a hacer esto en el cabello y otro? Porque en realidad me gusta cambiar mucho el estilo de cabello Creo que ahora es el mejor tiempo para cambiar el estilo de mi cabello Porque ya después creo que tal vez no quiera hacerlo más O tal vez no me quede igual por qué me corté el cabello Y también eso mismo eh, Tenía cabello rizado bien largo, estaba como por aquí Decidí cortarme yo un día en realidad se me metió esto de que ah quiero tener cabello corto otra vez Quiero tener cabello corto y me lo corté Después fui a un barbero porque en realidad tenía un corte que era como más faroní Y así fue, me corté y me gustaba mucho mientras yo tuve Después cambié la forma y corte otra vez Y ya ahora, eh, finales de verano, finales de, de de junio, julio decidí eh, dejarme crecer el cabello porque ahora quiero como dejarme crecer, ver cómo me voy a ver, si me gusta, eh, tal vez vuelva rizado, quién sabe, yo voy cambiando o sea, Ahora voy a usar mi polvo translúcido que es de Hard Candy. Hard Candy es una marca de maquillaje que es muy accesible, asequible. Lo eh, pueden encontrar en Walmart, por ejemplo, y para mí funciona súper bien es una de mis marcas favoritas no solamente por ser barata pero es porque en realidad sus productos para mí son muy muy buenos como es un polvo translúcido en realidad no tiene color eh, porque yo siento como que ya con la base es suficiente si usas la base de color exacto a tu piel no necesitas usar como polvo compacto encima del mismo color de tu piel Porque no me gusta verme así como todo un mismo color Me gusta el contour, tener mi contorno eh, Que se vea una parte iluminada, otra parte más oscura Ese es el estilo de maquillaje que me gusta a mí Y también yo pongo aquí Porque como ya les dije Esta parte aquí siempre se me arruga, ¿arruga? Siempre se me arruga a través del día Ahí está. I look funny. Me preguntan, ¿cuándo vas a volver a RD? Te extrañamos. Y también me hace la misma pregunta. ¿Hay planes de volver a DR, República Dominicana? Eh, sí y no. No sé cuándo va a ser, pero sí tengo planes de volver pronto. Voy a usar mi paleta de contour que es de Makeup Revolution esta paleta de contour es una de mis favoritas porque trae una gama de colores siempre me gusta hacer el contorno aquí en my high bone, my high cheek no, no, no sé cómo decir en español pero siempre me gusta hacerlo aquí arriba porque siento que en mi caso define más mi piel y siempre voy difuminando hacia arriba muy levemente porque nadie le gusta tener un contorno súper marcado como este es mi maquillaje de día a día yo usualmente en mi día a día nunca nunca nunca me hago eh, sombras elaboradas o sea en los ojos nunca yo los no me hago cut crease nada de esas cosas siempre yo mantengo algo sencillo otra pregunta que me hacen aquí es si ayudo a mi mamá, que como ya les dije, tiene un canal de YouTube en su taller. No, yo, como ya dije, no sé nada de repostería, entonces no ayudo en eso de la creación de los postres, bizcochos, pero sí soy parte de equipo de YouTube, parte de equipo de mercadeo de YouTube y ayudo mucho en esa área, pero no, no, no, no tengo nada que ver con el taller, señores. Ya ahí se puede notar La diferencia I love it Girl mm -mm. Bueno aquí me preguntan Varias preguntas This is funny Aquí me están preguntando Que si ya tienes novio ¿Cómo conociste a tu novio Brasileño? What? ¿Se te está olvidando de español? ¿Me estoy dando cuenta? Bueno, no, no es una pregunta, pero sí y no No creo que se me está olvidando de español Creo que es que hablo Spanglish Español e inglés La mayoría de las veces en realidad, Yo no quiero olvidar mi español No tengo planes de olvidar mi español Y no va a suceder Porque yo hablo español todos los días eh, Pero sí, cierta cosa que mal pronuncio O que escribo mal Me gusta cuando me acorrigan Para no seguir haciendo el mismo error confundes a hablar los tres idiomas eh, ahora mismo no bueno, si sí, y no usualmente no me confundo porque como les dije yo estoy aprendiendo a hablar portugués no es que ya yo hable fluente así aunque sí sé mucho en realidad he aprendido mucho, estoy sorprendida de lo rápido que he aprendido eh, pero sí creo que confundo más el español y el inglés, porque yo hablo más a diario, yo soy Loca con los iluminadores Este es uno de mis favoritos eh, Fue un regalo y es de la marca Makeup Revolution Super lindo, es de una forma de un corazón Ah, me encanta, me encanta Yo siempre termino usando este en mi día a día Tengo otros, pero este Es de que yo sé seguro, seguro que se ve Bien, ¿Cuáles son tus canciones favoritas De momento? Soy la dominicana Yo creo que esta fue la misma persona Que me preguntó de las canciones de Dembo Ahm um, Canciones favoritas de momento Uf. Bueno, es que hay muchas Pero solo dominicana Ah, pero es que Baboni no es dominicana Bueno, yo agregué eh, Contour en la nariz Y también estoy usando highlight Iluminador Para iluminar esta parte aquí de mi nariz Y esta parte aquí que me encanta iluminarla también como ya, ya les había dicho como no voy a usar sombra en los ojos no voy a hacer así como una arte con las sombras uso el mismo iluminador para iluminar mis párpados es una técnica que me gusta mucho como les dije para el día a día te hace resaltar más los ojos se ve más iluminado te ves, en mi opinión te ves más despierta y así evitas tener que usar sombras, eh, mezclar colores de sombra, etc para terminar no voy a agregar ninguna eh, pestañas postizas porque quien usa pestañas postizas día a día yo no aunque me gustaría porque siento que me hacen ver los ojos bien bonitos pero para no durar tanto tiempo eh, pegando a mis pestañas yo prefiero usar máscara pero como les dije, esto es un maquillaje de día a día esta es la máscara que estoy amando ahora mismo es de la marca de Wet n Wild yo estoy loca con los productos de Wet n Wild loquísimas, son súper fáciles de conseguir eh, usualmente económicos y esta máscara me encanta porque me encanta la brocha que tiene que es bien bien finita yo tengo las pestañas bastante largas y muchas entonces esta brocha me ayuda a no correr el riesgo de manchar mi piel con la máscara. No puedo olvidar los labios. Eh, me gusta eh, usar un color así como este. Este es de LA Color. Es más como un brillo que otra cosa. Eh, no es un labial, un, una tinta. Y me gusta usar esto en el día a día porque me hacen resaltar mis labios, pero se ve muy muy natural. Voy a usar este producto que es un spray fijador. Esa es la palabra. Es un spray fijador de la marca de Hard Candy. Como ya les dije, me encanta esta marca. Y este es mi spray favorito. Es Asequibie. Es fácil de encontrar en mayoría de las tiendas de maquillaje o en Walmart, Walgreens, etc. Y me encanta el terminado que le da el maquillaje. Siento que unifica el maquillaje a mi piel. Eh, hace ver en mi maquillaje como que en realidad no tengo maquillaje se ve bien unificada mi piel bueno mis amores ya mi maquillaje está terminado como pueden ver Super lindo Oh my god Bien simple Bien fácil de hacer Súper rápido Obviamente, en el video va a ser más largo Porque estoy respondiendo eh, Preguntas que me hicieron en Instagram Dándole algunos tips Pero en realidad cuando lo hago mi día a día me dura como 10-15 minutos hacer este maquillaje Es súper rápido Súper fácil de hacer productos asequibles porque sé que no muchas personas que van a ver este video tal vez quieran invertir tanto dinero en maquillaje o estén comenzando a usar maquillaje entonces este video para hacer mi primer video aquí en español creo que fue mejor usar más productos asequibles que lo puedes conseguir en casi todos los lugares aquí en Estados Unidos les voy a dejar el link aquí abajo en la caja de descripción a mi tienda de Amazon donde voy a compartir todos los productos que recomendé en este video o los que usé en este video para las personas que tal vez vivan en fuera de Estados Unidos o les guste comprar sus productos porque yo soy también de esas que <ríe> prefiero comprar todo en Amazon antes de salir a la tienda entonces se lo voy a dejar aquí en la caja de descripción y eso fue todo por el video de hoy espero que haya gustado eh, espero que hayan gustado de las preguntas y las respuestas, me gustó mucho este estilo de video porque eh, uno puede aviar de otras cosas y no solamente de maquillaje en todo el video. Gracias a todas las personas que mandaron sus preguntas, eh, unas de ellas fueron más <risas> jocosas, más funny que otras y otras fueron más serias y entonces me gustó mucho hacer esto, fue bien dinámico espero que te haya gustado este maquillaje, déjame saber en, el, en los comentarios si te gustó este estilo de maquillaje o qué haces cuando te maquillas en tu día a día así yo puedo aprender también con ustedes si no te has suscrito no te olvides de suscribirte no te olvides de activar las notificaciones para que puedas estar notificada cada vez que pongo un video en mi canal y si no me sigues en Instagram me puedes conseguir en alexaveda Todos estos links van a estar aquí abajo en la cajita de descripción. Espero que te haya gustado. Chao.